Aprendiendo a usar Orquestram. ¿Para qué sirve la sección Registros? En la sección Registros puedo apuntar lo que he hecho durante el día, algo que me ha pasado o mis retos de hoy. Cuando tengo que apuntar los retos de hoy pulso el botón Registros. Escribo la fecha de hoy. Después, escribo mi reto de hoy. Elijo si lo he hecho solo o con ayuda. Si he hecho el reto más de una vez, pulso el botón Más y vuelvo a elegir. Si lo he hecho solo o con ayuda. Repito este proceso tantas veces como haya hecho el reto. Escribo lo que quiera contar. Y por último pulso el botón Enviar. Y con eso volveré a la pantalla de inicio.